Hey, aparece aparece buenos días estimados y hasta eso su servidor Jimmy Scarlante Si no verificó la mano aquí está todo señor Contente con tres pruebas por eso le digo ustedes señores hay que analizar bien la situación así que para que esta comunidad siga creciendo ya somos 2669 suscriptores y seguimos creciendo